Recuerdos, sueños, pensamientos. En este libro, Jung, al final de su autopsicobiografía, eh, nos dice del amor que él quiere hacer lo mismo que hace Hop. Él se quiere tapar la boca para no decir nada de este tema. Y a mí es más intrigante que Jung se sienta incapaz de hablar del de tema del amor, siendo él un psicólogo, uno de los psicólogos más prestigiosos y alumno de Freud bueno en este capítulo final eh, Jung va diciendo que el amor es casi lo contrario a la intelectualidad que de alguna forma las pulsaciones y los actos intempestuosos que hay a la hora de amar son lo contrario a la parte más digamos intelectual del hombre y bueno claro en este punto no puedo dejar de pensar en la frase de las mil y una noches que dice Nunca digas que no cometerás las locuras de los enamorados. Salir ileso del amor sería verdaderamente un prodigio. Luego habla de la parte más sobrehumana del amor, es decir, de su función como divinidad, que ya puede ser, claro, la divinidad de los griegos en su modo de dios en su modo de voluntad divina que por un lado puede jugar juegos puede jugar engaños a los seres humanos y lo toma y lo usa solo a veces para su capricho entonces le importa a Jung mencionar que el amor tiene las facultades de un dios Después de eso, Jung habla de las ideas del filósofo griego Empédocles, que bueno, básicamente Empédocles toma al amor como principio rector del universo, de la realidad. Es decir que el amor era la fuerza que mueve a los elementos de la, del universo o de la realidad a reunirse y a su vez a separarse cuando tienen que separarse y que la constitución de todo pues, surge en torno a la afinidad o a la falta de afinidad entre las cosas. pues de las ideas de Empédocles es cuando Jung manifiesta que él prefiere, al igual que Hop, taparse la boca referente a este tema y no decir nada. Y ahí es donde a mí me intriga que Jung no quiera decir nada de este tema, porque, claro, yo me pongo a pensar en todos los pacientes, y de hecho tengo algunos ejemplos que él mismo escribe, en los que los pacientes sufren mal de amores, tienen dificultades y resolvieron mal su parte amorosa, y de estos pacientes en esta última parte no quiere mencionar nada. Eso es raro, eso es misterioso. Ni siquiera quiere mencionar a los amantes de los cuentos árabes o de los cuentos dramánicos que son personas que simplemente con verse su mirada queda clavada y no quieren comer no quieren bañarse no quieren respirar si no están cerca de esa persona y empiezan a perder sus fuerzas hasta que bueno por algo mágico en la historia se reúnen estos dos amantes y de esto Jung no menciona nada, no lo quiere mencionar. Jung tampoco quiere mencionar el Ramayana, donde el príncipe Rama tiene que luchar contra el demonio Ravana para rescatar a su mujer, a Sité. Esta es una lucha por amor. No quiere hablar del amor que hay entre los amigos. Por ejemplo, pienso en la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh y Ekindú bajando hacia lo más profundo del infierno para rescatar a su amigo, por amor a él. Bueno, pienso en la Odisea y de Perséfone, hilando y luego deshilando, todo para esperar a Ulises, que ese también me parece un acto de amor. Bueno, pienso en la Iliada, que aunque se diga que Helena es un pretexto, pues en el fondo también puede verse como una historia de amor. Pienso en Dante y en Beatriz, pienso en Salvador, Dalí y Gala, pienso en Poros y Peña. Y de todos estos ejemplos, Jung no quiere comentar ninguno. Al final solo hace un comentario en el que el amor funge su papel como instrumento cosmogónico, meramente al estilo de Schopenhauer donde el amor es la cosa que se encarga de reunir a los seres humanos para completar el plan de la naturaleza. Lo que sí comenta es el amor que puede haber entre el ser humano y Dios, o también el amor que puede haber entre dos células, que parecerá que es un movimiento frío y sin sentimientos, pero pues si lo pensamos, tal vez dos células al reunirse algo tendrán que tener de afinidad, de amor, de afecto entre ellas. Lo pone como ejemplo, como metáfora, nada más. Al final, John solo comenta que el amor es un autoengaño infinito. Decir algo del amor confiesa nuestra inferioridad, imperfección y dependencia. Y es esto un testimonio de la libertad de elegir nuestro error en este mundo. Así termina. Son palabras misteriosas, bastante misteriosas. Sorprendentemente, lo que hemos dicho del amor se contradice con lo que el mismo Carl Jung escribió en su libro Psicología y Alquimia, porque en este libro el amor parece como una de las primeras seducciones que hay entre el ánima y el ánimos. Psicología y alquimia de Carl Jung es uno de sus libros más complicados y más extraños pero también si ustedes quieren podemos empezar a hablar sobre este libro Déjenlo en los comentarios y bueno con todo gusto podemos adentrarnos al libro de psicología y alquimia para ver un poco de la teoría de amor dentro del libro de psicología y alquimia que es diferente aquí ya dice cosas, aquí sí dice cosas del amor en recuerdos, sueños y pensamientos no quiere decir nada. Si estás de acuerdo con Jung, déjalo en los comentarios. Si difieres de las ideas de Jung, por favor, escríbelo. Yo estaré al tanto. Si te gustó este video, suscríbete. Dale manita arriba.